Hola, hola, mis amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos a TecnoApples, mis amigos. En esta ocasión les quiero compartir WhatsApp Delta femenino 3.9.0 para que te la descargues de inmediato. Aquí abajito en la descripción del video y en el primer comentario fijado te voy a dejar el enlace de descarga para que lo tengas ya. No se te olvide guardar tu respectiva copia de seguridad para que no se pierda ninguno de tus chats. Ok, no siendo más, comencemos con el tutorial Ok, ok amigos, estamos dentro de la interfaz de Whatsapp Femenino última versión El cual trae un diseño super increíble Al estilo femenino Para ustedes chicas, para ustedes Mujeres, mis amigos Si quieres seguir personalizándolo Más femenino simplemente vamos a ir A lo que es aquí ajustes Y vamos a buscar lo que es el apartado Acá bajito donde dice estilo Y apariencia que vas a poder seleccionar Lo que es el estilo De emojis estilo Iphone si sí, vamos a un toque aquí Pero antes de ello hay que descargar esta opción ok vamos a buscar lo que es el estilo de fuente o la tipografía más femenina que haya, vamos a darle que dice estilo de fuente y vamos a buscar lo que es en estas multiproducciones muchas, muchas variedades de estilo de fuente la cual son muchas femeninas, por ejemplo, esta que ves aquí, esta que ves por acá, esta que se ve por aquí. Por ejemplo, si quieres seleccionar una de ellas, simplemente damos un toque a ella y aquí se va a aplicar cuando reiniciemos nuestro WhatsApp. Ok, vamos a buscar lo que es el icono, y escoge tu icono favorito, en el cual hay muchas variedades eh, en estilo de femenino, sí, en el cual hay muchas funciones muchas iconos hermosos, lo cual vas a poder aplicar con un solo toque y así no a poder aplicar lo que es el icono de notificaciones vas a poder elegir que más te guste de estas múltiples opciones disculpen se me trabó la lengua vamos a irnos a lo que es acá atrás, mis amigos a lo que es la pantalla de conversación donde vas a poder aplicar lo que es los stick y las burbujas las cuales están vamos, están súper increíbles vamos a un toque aquí mis amigos y vamos a ir a estilos de stick y vas a poder elegir de estas múltiples variedades las cuales están súper hermosas una patita de gato Tenemos lo que es muñequitas Mariposas Helados eh, eh. Eh, moñito de uva flor de oro eh, palomita celeste angelitos simplemente damos un toque por ejemplo a la que más te gustas dale un toque y se va a aplicar cuando iniciamos nuestro whatsapp también vamos a elegir lo que el es estilo de burbuja dando un toque de burbuja y vas a seleccionar estas múltiples opciones que se encuentran aquí la que más te guste simplemente haz un toque y acá arriba muestra una vista previa de cómo va a quedar nuestra burbuja si por ejemplo seleccionamos si otras hay arribita se va a marcar diferentes ingleses aquí sale con el bonito como se ve en esta vista previa y si no te gusta así simplemente vamos a cambiar el color de la burbuja derecha a un color que más te gusta puede ser este que se encuentra aquí y le das nuevo color y si no te gusta lo que es el color del texto simplemente le das en texto de la burbuja derecha y lo cambies al que más te gusta. Por ejemplo, puede ser este rojo. Damos un nuevo color y se va a ver de esta manera. Y así me vas a poder hacer con la aguja izquierda. Se me lo atraba Vamos aquí lo que es aguja izquierda. Y vamos a cambiar lo que es esto. También un color, por ejemplo, puede ser. Este morado que se encuentra aquí, cambiamos nuevo color y así va a quedar de esta manera. Y así mismo va a poder cambiar lo que es el texto la burbuja izquierda a un color que se vea más, por ejemplo el blanco. Damos un nuevo color y se va a ver de esta manera. Así mismo va a poder cambiar el tiempo en la burbuja izquierda, el color del icono de mensajes eliminados, el divisor de citado, nombres citados, mensajes citados, fondos citados. Así vas a poder cambiar los colores, los colores en la pantalla de conversación y también cuenta con estilo de entrada de conversación. Por ejemplo, estilo iOS, eh, Dribble Version 2, iOS, Router, eh, Concept hay muchas variedades en las que vas a poder elegir. El que más te guste, simplemente damos un toque. El que más te guste, simplemente, por ejemplo, te gusta, ya sea este. Vamos a dar un toque, se aplica cuando recibimos WhatsApp, como te dije. Y vamos a, caer aquí, a cambiar lo que es el fondo de la entrada de texto, el icono de entrada de texto, cambiar el color de los emojis, cambiar el color de los, del botón de enviar, el círculo del fondo del botón de enviar, el fondo de entrada de texto, el la entrada de texto, vas a poder cambiar todo esto en la pantalla de conversión y va a quedar súper genial. Apenas estés eh, jugando tu, tu creatividad. E ir diseñando cambiando y el que y así vas a poder personalizarlo a un aspecto súper increíble hermoso que yo sé que tú eres capaz ok mis amigos vamos a lo que es aquí atrás dice pantalla principal aquí vamos a poder cambiar lo que es la cabecera por ejemplo si la cabecera vamos aquí vamos a poder dar tocar aquí y poner una imagen en la parte superior vamos a seleccionar la imagen y nos vamos a mostrar nuestra galería y vamos a elegir una, una imagen rápidamente vamos a irnos aquí a lo que es una imagen aquí por ejemplo puede ser esta y vamos a elegir una femenina rápidamente. Aquí, no, si tengo una femenina, no tengo. Vamos atrás, vamos a, a lo que es aquí. Por ejemplo, esta imagen que se encuentra aquí, damos seleccionar y se va a ver de esta manera. De vista, prevemos que ve, si la, la altura o esto así. Vamos a darle en establecer el fondo de pantalla. Ok, vamos a irnos a la, que, la parte de atrás. Y vamos a buscar lo que es se eh, dice stock. Y aquí vas a poder separar los chats de grupos. Y aquí vas a poder habilitar los historias estilo a, eh, de Instagram. Lo cuales están súper geniales. Y vas a poder cambiar lo que es el estilo, ya sea Facebook, a, notificaciones, a Concept versión 2 o Concept versión 1, el que más te guste, ¿ok? Aquí tenemos, porque okay, este estilo de, de la interfaz de navegación, si sí, ves, se muestra en la parte superior, en esta partecita de aquí, vamos a poder cambiarlo a la parte de abajo, en el estilo de iOS, abre en la partecita de abajo, como se ve en pantalla, de que se si sí, vamos a poder cambiar muchas elementos ya sea esta, va a, poder, van a cambiar los iconos y la textura, la forma, si ¿sí? el que más te guste, el y si no te gusta cómo se ve, simplemente nos vamos aquí arriba abajo, seleccionamos este y cambiamos el color que más te guste, por ejemplo este, damos a este y damos a aceptar y damos a este a cambiar los colores de los botones y se va a cambiar los colores de los botones como la cámara, como los eh, estados, eh, las llamadas, un color que más te guste, por ejemplo este amarillo este y damos a aceptar y si ves a cambiado en la parte de abajo, no se ve mucho y así vas a poder seguir personalizando tu WhatsApp femenino súper increíble mis amigos súper genial todo funciona correctamente todas las funciones de lo que es privacidad y seguridad con la última vez ante de estados descargar los estados súper increíble y así va quedando nuestro whatsapp como se ve aquí en pantalla hemos cambiado los textiles las burbujas en las conversaciones si ves acá mis amigos acá por ejemplo, vamos aquí una conversación se va a cambiar a esta manera como se ve aquí en pantalla, se ha cambiado súper genial, y vamos a irnos a lo que es aquí a los emojis si ves los emojis súper increíbles se ven súper geniales compañeros como se ve en la pantalla ok, mis amigos creo que hemos llegado al final del video, espero que te haya gustado este contenido, ya sabes que el link de destaca se encuentra aquí abajito en la descripción del video, y si te gustaría un tema, aquí también en la descripción del video te dejo unos temeritas que están súper geniales y lo vas a aplicar. Los cuales están geniales. No se los digas a nadie. Que están hermosos. Ok mis amigos. Nos vemos en un próximo video. Tutorial.